Los feos también vendemos. Sí, como escuchas. En este vídeo te quiero contar qué tienen que ver la imagen con la venta y por qué muchas veces nos agobiamos pensando en no estoy vendiendo porque no tengo el pelo bien arreglado, no estoy vendiendo porque mi chaqueta no es de marca, no es de calidad, no estoy vendiendo porque tengo unos kilos de más. En este vídeo lo que quiero contarte es mi propia historia personal, mi propia experiencia, por qué yo también pensaba y por qué esos complejos que tenían me estaban impidiendo vender y todo el tiempo pensaba que tenía que ver con mi imagen pero lo cierto es que no era así en este vídeo te voy a explicar todo lo que me ha pasado te voy a contar cuáles han sido los aprendizajes que he tenido y por qué la imagen y la venta sí que van de la mano pero de otra forma con otro enfoque totalmente distinto pero antes de empezar a hablar de ello quiero presentarme soy Cecilia Virli y creadora de la Academia Live Emprendedor una academia en donde enseño a emprendedores a vender de forma natural con su personalidad y de forma totalmente diferente y también me encantaría invitarte a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo cada semana. Ve a suscribirte que empezamos ya con este vídeo. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar sobre ventas e imagen. ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Por qué digo que los feos también vendemos? ¿Por qué digo que la imagen no tiene que ver o al menos no como piensas? con la venta. Te voy a contar primero mi experiencia personal, porque yo me sentía frustrada con mi imagen y creía que eso me hacía no vender cuando en realidad no tenía absolutamente nada que ver. Siempre tuve un gran complejo con mi boca, realmente me agobiaba mucho el tener que enfrentarme a una entrevista, a una reunión, a un encuentro, a una llamada de ventas con eh, un potencial cliente porque sentía que esa persona estaba todo el tiempo mirándome la boca y yo tenía un complejo muy grande, no me gustaba el tamaño de mi boca, el tamaño de mis dientes, entonces era algo que quería ocultar, de hecho no utilizaba ningún labial para que nadie se fije en mi boca. ¿Qué sucedía? Que cuando estaba hablando con mi potencial cliente, con esa eh, persona con la que quería trabajar, cuando estaba en esa empresa que me había abierto las puertas para escuchar mi propuesta de valor, estaba todo el tiempo pensando en, seguro que se está fijando en mi boca, seguro que se ha dado cuenta que tengo los dientes grandes, seguro que está mirándome, eh, que tengo una forma de boca horrible, seguro que me, me está mirando y no me va a comprar porque esto, porque lo otro, y estaba todo el tiempo pensando en ello. ¿Qué sucedía? Que dejaba de escuchar lo que el cliente me estaba contando, porque en mi mente era un ricky riqui de no parar y de no parar con pensar que mi imagen era lo que iba a hacer que yo cierre o no esa venta, cuando en realidad no tenía nada que ver. Pero como si esto no fuera poco... El hecho de, además, no escuchar a mi cliente hacía que me pierda información que era realmente interesante y que era de valor para luego poder contar mi propuesta. Por lo tanto, tenía que elaborar una propuesta basada en lo que a mí me parecía que podía ser interesante para esa persona y no en lo que ella misma me había contado del de problema que tenía y la situación actual en la que estaba. Evidentemente, a través de este mensaje no lograba conectar con mi cliente porque... Parecía que esa persona me había contado algo y yo le estaba ofreciendo otra cosa totalmente distinta. Todo por estar maquinándome y pensando en mi imagen, en si mi chaqueta estaba eh, bien, bien colocada, a ver si... Eh, llevo una mejor chaqueta así en vez de mirarme la boca eh, me mira la, la chaqueta a ver si encima de tener horrible la boca se me han parado los pelos porque tengo mucho frizz entonces estaba constantemente centrada en la importancia de la imagen y no digo que no sea importante no digo que no sea interesante no digo que una primera eh, buena imagen no valga pero lo cierto es que sí te sientas frente a tu cliente o estás en una llamada con una persona y estás pensando en tu imagen, dejas de conectar con esa persona, dejas de escuchar a esa persona y a través de tu propia voz, de tu propio discurso, de tus propias palabras vas a transmitir esa inseguridad que sientes por cómo te ves frente al espejo. Esto era lo que me pasaba a mí. Yo no perdía la venta cuando eh, el cliente me decía, bueno, me lo voy a pensar, cualquier cosa te digo algo. La venta la perdía cuando me levantaba por la mañana, me vestía, me miraba al espejo y decía, estoy horrible, a ver cómo puedo maquillarme o a ver qué puedo hacer para que el cliente no se dé cuenta de que mi boca es horrible, de que mi boca esto, de que mi boca lo otro. En ese momento ya estaba perdiendo la venta porque estaba centrada solamente en la parte de la imagen y no en todo lo que yo como profesional podía aportar. En muchas eh, ocasiones, en sesiones de consultoría o en masterclasses con alumnas en la academia, me dicen, Cecilia, es que yo me veo gorda y claro, el cliente me está mirando y en una videollamada solo me ve la cara, entonces está viendo que mi cara es redonda. O en otras ocasiones, eh, una alumna me ha dicho, es que claro, no tengo ropa de calidad, entonces seguro que el cliente se está fijando que tengo bolitas en el jersey que llevo, que llevo puesto. Otra alumna me decía, es que yo no, no siento que... Tengo unas facciones atractivas, entonces seguro que el cliente me está mirando porque tengo una nariz un poco desviada, entonces seguro que se está fijando en ello. Todos nosotros tenemos seguramente algún eh, complejo, alguna parte de nuestro cuerpo que no, nos, que no nos gusta, que no nos parezca atractiva, con la que no nos sentimos eh, del todo a gusto. Ahora bien, lo que yo quiero invitarte... Es, y yo no soy experta, evidentemente, en, en imagen y en empoderamiento, pero sí eh, conozco sobreventas y conozco la importancia de poder comunicar con seguridad. Por lo tanto, es importante que hagas ese trabajo de aceptarte a ti como eres, de aceptar que. Eh, eres una persona con eh, una, una boca quizás más grande y que eso tal vez es interesante o es atractivo para alguna otra, otra persona y de empezar a hacer ese trabajo de autoconocimiento y autoaceptación de nosotros mismos y saber que realmente tu boca, tu chaqueta o el pelo que tengas no es lo importante cuando un cliente va a tomar la decisión de comprarte o no comprarte. Lo que realmente a esa persona le interesa más allá de de tu imagen, de lo atractivo que puedas ser, de lo bien vestido que puedas estar, o de la boca o la nariz que tengas, es si realmente... Lo conoces, si entiendes la situación en la que está esa persona y si tienes realmente un plan para llevarlo de ese punto A en el que está, en donde tiene un problema, a ese punto B que es la solución que está buscando. Si realmente eres capaz de escuchar y de entender y de interpretar lo que te está explicando para poder presentarle una propuesta que sea acorde a lo que esa persona necesita y no eh, contarle la misma película que le repetimos a todos los clientes porque estamos durante toda la llamada pensando en mi boca, mi chaqueta, mi pelo, mis piernas, mi esto, mis kilos de más, no hice dieta, no, no sé qué, no esto, no me gustan mi, mis dientes, no llevo las manos eh, bien arregladas, no llevo esto y esto no quiere decir que no me vaya a arreglar, que no vaya a vestir lo mejor que, que, que puedo, que no vaya a ponerme guapa, que no vaya a maquillarme pero no tienes que centrarte solamente en eso. Para empezar a vender no necesitas ni la chaqueta más cara, ni invertir cientos de, de miles de euros en eh, el mejor maquillaje para poder tapar imperfecciones de tu cara, sino que lo que necesitas es conocer a tu cliente ideal, saber cuál es el punto en el que está esa persona, entender cuáles son los dolores que tiene esa persona, saber escuchar a cada cliente en concreto, entender qué es lo que realmente lo motiva a dar el paso para comprarte, por qué necesita tu producto o tu servicio y en función de eso poder contarle cuál es tu propuesta de valor adaptada a lo que esa persona está buscando, está necesitando y lo que para ella realmente es importante y no algo genérico que le dices a todo el mundo o basado en lo que tú consideras importante de tu producto o de tu servicio. Ya está, no necesitas nada más, no tiene nada que ver ni con tu boca, ni con tu imagen, ni con tu chaqueta. Eh, pongo estos ejemplos porque son, bueno, los que, como te he dicho, me han dado consultorías, los que a mí me, me han pasado. Y en este video también quería contarte mi propia experiencia personal para que sepas que yo también estuve ahí. Yo también pasé por esos miedos, esas dudas, esa inseguridad de... Eh, pensar que realmente lo más importante era que el cliente no se fije en si mi boca era bonita o, o no, si yo estaba a gusto o no, sino que realmente lo importante es que tengas una propuesta que resuelva el problema que tiene esa persona y que puedas comunicarla con seguridad. Porque quizás tú conoces perfectamente a tu cliente ideal, porque quizás sabes cómo contar una propuesta de valor de tu trabajo, de lo que haces, pero si estás transmitiendo, comunicando con inseguridad, porque estás más pendiente de tu imagen, de que... Eh, lo que esa persona te está diciendo, lo que tienes que contarle, lo que eh, tienes que preguntarle para poder entender bien el contexto y la situación en la que está, para poder elaborar bien tu discurso de ventas cuando llegue el momento de contar tu propuesta de valor o para saber rebatir una objeción, es muy probable que hayas perdido esa venta y esa venta Quiero que te quede claro que no la pierdes porque tu boca no es eh, la boca perfecta, porque tu chaqueta no es la chaqueta más cara, porque no te has maquillado perfectamente o porque eh, tienes unos kilos de más con los que te sientes incómodo. Esos, eh, esos problemas no tienen absolutamente nada que ver con la venta, así que te animo a trabajarlos porque es importante sentirte evidentemente seguro con tu, con tu cuerpo, sentirte a gusto con tu, con tu imagen, mirarte al espejo con ganas. Pero también es importante que mientras trabajas en ello, te centres realmente en todo lo que tienes que aportar como profesional, que seguro nada tiene que ver con tu, con tu imagen, salvo que te estés dedicando a ello y me digas, no, bueno, es que soy eh, modelo, pero es muy probable que también tengas otras áreas para, para destacar. Todos tenemos cosas para destacar y por lo tanto te invito a, a través de este vídeo en donde también quiero que reflexiones a que te centres en lo que tienes para aportar como profesional y no solamente en la imagen. Por eso este video se llama Los feos también vendemos. La belleza es algo subjetivo, yo no sé quién para decir quién es bonito, quién es feo, quién es atractivo, quién no, quién es guapo quién no, o quién no es guapo. Pero quería llamar este video de esa forma para decirte que realmente la belleza no tiene nada que ver con la venta. Sí que es importante sentirte seguro porque a través de sentirte seguro con una imagen, con tu propia imagen, vas a poder comunicar con mayor asertividad, con mayor firmeza, con mayor seguridad y todo eso eh, hace que también se cierre la venta. Un cliente no le compra a una persona que le está dando un discurso de venta en donde le está temblando la voz, en donde se nota que esa persona se siente incómoda. Yo en mis ventas lo que hacía era constantemente estar así. Hablaba y decía Así no, bueno, estaba constantemente tapando mi boca, estaba tapando mi cara para que esa persona no se diera cuenta de que tenía una boca horrible y en realidad lo que hacía era perder puntos en la venta, puntos que evidentemente, como te dije antes, ya había perdido antes de salir de mi casa y antes de llegar a la oficina de ese cliente. Así que te animo a trabajar en ello, a reflexionar en ello y a centrarte en lo verdaderamente importante para vender. Recuerda que la venta tiene que ser algo natural. Recuerda que la venta es vender de forma eh, totalmente genuina, conectando con nuestros clientes y que podemos hacerlo cada uno de la manera en la que mejor nos sintamos y con nuestra propia personalidad. Eso es vender con Herset. Te animo a poner en práctica todo esto que te acabo de decir. Espero que te haya ayudado este video, que te haya servido para, para reflexionar. Es un video un poco distinto y diferente, de lo que estoy acostumbrada a hacer, pero me apetecía también contarte esto porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta y también, evidentemente, enseñarte sobre ventas y en qué te debes centrar, que muchas veces nos centramos en la imagen y no en la importancia de escuchar, entender y poder presentar una propuesta de valor para nuestros clientes basado en lo que esas personas están necesitando. Eso es todo lo que necesitas para vender. Así que, a ah, por ello, no olvides suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.